El E3 ha terminado y la conferencia ha dado que hablar durante la última semana. Y aquí les dejamos el video madre de todos los tops. 5 juegos que más llamaron la atención durante este E3 2017. El survival horror volvió a los escenarios del E3 de la mano de Bethesda Gameworks y con ellos Sebastián Castellanos en la nueva entrega de The Evil Within 2. El juego continúa con lo visto en la primera parte, y pese a que Resident Evil 7 cambió de tercera a primera persona, los desarrolladores prefieren mantenerse fiel a lo ya hecho. El terror psicológico será esencial en esta entrega, en donde las sensaciones de inseguridad, incertidumbre y miedo serán los protagonistas el próximo 3 de octubre de este año. Tras un par de años, Kratos vuelve en gloria y Majestad en God of War 4, y esta vez viene acompañado de su hijo Atreus, y aunque no sabe lanzar flechas como Green Arrow, esperemos que sea de ayuda para esta nueva aventura. No solamente las espadas del caos han sido reemplazadas, los Quick Time Events han sido eliminados para tener un combate más directo, explicó Cory Barlock, director de juego. Dragones, gigantes, dioses y diversos tipos de criaturas fantásticas dirán presentes el próximo año. Sí, otro exclusivo de Sony. Lo siento Microsoft. El Hombre Araña ha despertado el sentido arácnido de muchos durante esta E3. 10 minutos duró el gameplay donde podemos ver a Parker pelear contra un grupo de villanos en Nueva York. La novedad, además del dinámico sistema de peleas, es que podemos ocupar elementos del escenario para hacer frente a los malhechores. A esto se le suma un estilo cinematográfico muy particular, el cual hace que nos sintamos como el verdadero Hombre Araña. La historia de esta entrega es totalmente nueva y no se relaciona con ningún cómic o película. Eso sí, no se preocupen, porque esta historia fue escrita en colaboración de Marvel. You're playing. You're playing El tráiler de Super Mario Odyssey ha sido uno de los más vistos durante la última semana. El fontanero vuelve en la Nintendo Switch para salvar nuevamente a la princesa Peach de las manos del clásico Bowser. Aunque el juego tiene la misma trama que en los anteriores Marios, las nuevas mecánicas han llamado la atención de miles de jugadores, y es ahí donde la capacidad del jugador saldrá a flote en esta nueva entrega. Otro punto a favor de Odyssey son sus llamativos mundos. New Donk City, parodia de New York City, se presenta como la gran novedad. Una ciudad con edificios, personas y taxis. Son parte de la nueva propuesta de Nintendo que estará a la venta a finales de año. Calificado por muchos como un sueño hecho realidad, el inesperado anuncio de Dragon Ball Fighter Z retoma sus orígenes gracias a Arc System Works, quienes nos proponen un juego en 2.5D parecido a los juegos de antaño. La velocidad de pelea característica de Dragon Ball es lo que se quiere plasmar en este nuevo juego de la saga, pero lo que ha dejado mucho con los dedos ansiosos es su apartado artístico, el cual es bastante fiel al anime. Y en más? Algunos movimientos hacen referencia al propio manga. El combate 3 vs 3 ha llamado mucho la atención y ha sido lo que ha causado más debate, aunque quienes han podido disfrutar del juego dicen que el sistema funciona bastante bien. Pese a que se anunció para Xbox One, PS4 y computadores, el mismo productor de Dragon Ball Fighter Z anunció que este juego podría llegar a la Nintendo Switch, en la medida en que los jugadores lo pidan. La consola de Nintendo tiene la capacidad para soportar el juego, así que solo depende de ustedes hacerse saber a Bandai. La demo debería llegar en los próximos meses, mientras que la versión final verá la luz a inicios de 2018. ¿Qué creen ustedes? ¿Será Fighter Z el inicio de una nueva franquicia? ¿Podrá ser un juego realmente competitivo? Recuerden opinar con nosotros. Hasta la próxima.